Hola Diana. Hola, ¿Qué sabes acerca del 12 68? Lo poco que me contó sí. mi abuelo. Mi abuelo me contó que estuvo en la explanada de Tlatelolco ese día que ocurrieron, que ocurrieron los sucesos y al momento de escuchar este balazos, todos los estudiantes empezaron a salir corriendo hacia los alrededores y yéndose a refugiar a todos los departamentos. Fue terrible lo que sucedió ese día. Qué lamentable fue ese día. Acompáñenme a ver qué es lo que opinan en el plantel Acompáñanos. El 2 de octubre es una fecha que no se olvida Porque ese día, según si, yo sé, ocurrió la matanza de estudiantes masiva este, Días antes de los Juegos Olímpicos Y bueno, sigue siendo algo que tiene rezagos No solo por los muertos, ni por la situación O por qué se les asesinó Sino también por... Eh, por qué... Hasta la fecha aún no hay un culpable seguro y no se sabe muy bien qué fue. Creo que fue muy triste porque los estudiantes no se merecían esto. Fue una desgracia para el país y qué desgraciados los, los políticos y los policías. Es algo pues, que marca nuestro país muy. O sea a nivel mundial porque pues una matanza como esta no es algo que se pueda ocultar tan fácilmente y tan solo en la sociedad y en la inseguridad a la que hemos llegado hoy en día pues es un factor de mucha que tiene mucho que ver con nuestro desarrollo como país. Sí considero que el presidente fue un poco cómo voy a llamarlo fuerte en ese sentido eh, no tenía el derecho a, a hacer lo que hizo aunque todo el mundo, bueno, según se supone que no lo hizo y que, que se respalda con otras cosas, eh, cuando en, nunca se va a saber la verdad de lo que realmente pasó. El 2 de octubre no se olvida porque a todos nos debe de llenar un remordimiento ya que somos estudiantes y en esta vida hay que luchar por los ideales así como el 2 de octubre. No hay que olvidar eso y este, siempre recordar esa, esa fecha que, ¿no? para poder... Este, enamorarla, ya sea con alguna marcha, siempre pacíficamente, y recordar que somos estudiantes para cambiar o tratar de ser mejores en este país. Bueno, el 2 de octubre fue una fecha lamentable para todos los estudiantes, ya que se cometió un gran hecho de agresividad y violencia contra ellos mientras estaban manifestando por sus derechos. Yo creo que es una, bueno, eso demuestra que en México no expresarnos abiertamente que los, más que nada los estudiantes no podemos decir lo que pensamos no podemos hacer lo que queremos por lo mismo, porque es, o sea, hacer lo que el gobierno quiere y punto, aunque digan como no, pues puedes, puedes darnos tu opinión o sea, la opinión finalmente ni de los estudiantes, ni de nadie aquí en México, cuenta para nada creo que estaba en una época difícil sí, sí, nada, en ese momento México, porque se estaban realizando los Juegos Olímpicos, bueno, los primeros Juegos Olímpicos, no sé si de los primeros Juegos Olímpicos en, en el continente americano, pero de habla hispana, pero pues como, bueno, en esa época pues fue la época del milagro mexicano, entonces la economía de México pues estaba en mucho auge y pues había muchos ojos sobre el mundo, en especial en México. Eh, estaban muchos criterios, yo supongo que el presidente en ese entonces que era Díaz Ordaz pues quería dar una muestra de lo que en realidad era México como un país primermundista que en realidad no lo era, este, pues el milagro mexicano se dio a costa de, de vidas importantes de la clase obrera que solamente beneficiaron a, solo, a algunos burgueses mexicanos, algunos empresarios y pues se formaron diferentes monopolios. Pues yo creo que los estudiantes en ese tiempo se dieron cuenta y empezaron a hablar yo creo que en primera instancia por los menos favorecidos como eran los sindicatos, los, los médicos, los de sistemas ferroviarios eh, y pues al presidente no le convenía, entonces yo supongo que quiso callar bocas y no tuvo otra manera que hacerlo a la fuerza, con uso militar y pues... Todos sabemos que pues, la violencia se responde con más violencia y pues no era la situación adecuada ¿no? para un país, por así decirlo, democrático. Como pueden notar en las diferentes opiniones de nuestros compañeros, estos sucesos fueron muy terribles. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.